Hola, recordemos que hemos seleccionado para nuestro camino de datos Uniciclo un repertorio de instrucciones formado por las seis instrucciones aritmeticológicas de formato R que puede ejecutar nuestra ALU, que son estas que veis aquí, además de las instrucciones de carga y almacenamiento y las de salto condicional e incondicional. En este vídeo os voy a explicar cómo se produce la ejecución de las aritmeticológicas. Para entender bien el funcionamiento del camino de datos, debemos recordar el formato R de instrucción. En los 6 bits más significativos aparece el código de operación, que en este caso vale 000000 para las 6 instrucciones aritmeticológicas seleccionadas. A continuación, aparecen tres campos de 5 bits, que representan los dos registros fuente y el registro destino de la operación. Son campos de 5 bits porque representan un número del 0 al 31. Recordemos que, por comodidad, usamos alias para los registros. Así, por ejemplo, el registro S0 es el 16. Otra cosa que es interesante es el orden en el que aparecen los registros. En ensamblador se escribe primero el registro destino y luego los dos fuentes. Sin embargo, en código máquina se colocan primero los registros fuentes, entre los bits 25 a 21 y 20 al 16, y luego el destino, del 15 al 11. El campo denominado en inglés Shift Amount o shamt solo se utiliza en las instrucciones de desplazamiento, y en las instrucciones seleccionadas vale 00000 porque no sirve para nada. Por último... Los 6 bits menos significativos de la instrucción son el campo de función, que permite distinguir las instrucciones entre sí. Aquí tenéis los distintos códigos para cada una de las seis instrucciones seleccionadas. Bien, vemos aquí el camino de datos Uniciclo en su configuración para la ejecución de una instrucción aritmético-lógica. Recordad que todo el proceso que voy a explicar ocurre en un ciclo de reloj. Por simplicidad he resaltado solamente las partes del circuito que intervienen en este tipo de instrucciones y las conexiones que llevan datos de interés para empezar el diagrama se lee de izquierda a derecha comenzamos leyendo el valor del registro contador de programa que contiene la dirección de la próxima instrucción que vamos a ejecutar este valor se proporciona a la memoria de instrucciones para leer la instrucción ved que la memoria no tienen señal de control de lectura, ya que siempre se produce la lectura de una instrucción al comienzo de cada ciclo de reloj y no podemos escribir en ella. Una vez leída la instrucción, aparece por la salida. Son 32 bits que se reparten de la siguiente manera. Los bits 31 a 26 transportan el código de operación que se lleva a la unidad de control para la decodificación de la instrucción y la generación de las señales de control correspondientes. Los bits 25 a 21 y 20 a 16 indican los registros que debemos leer en el banco de registros. Los valores de los dos registros son los dos operandos de la ALU, de tal forma que la señal fuente ALU vale 0 para se seleccionar el dato leído 2 en este multiplexor. Por su parte, la unidad de control genera la señal ALU-OP, que, junto a los 6 bits menos significativos de la instrucción, alimentan la unidad de control de la ALU, que así detecta qué operación aritmético concreta queremos realizar y proporciona la señal ALU-Operación a la ALU. La ALU entonces realiza el cálculo correspondiente. El resultado que proporciona atraviesa este multiplexor porque la señal memoria a registro vale 0 y se lleva directamente a la entrada de dato a escribir en el banco de registros. El registro destino de la operación está codificado en los bits 15 a 11 de la instrucción, que son los seleccionados por este multiplexor porque la señal registro destino vale 1. Y que no se nos olvide, al final del ciclo de reloj, cuando ya tenemos el dato preparado esperando en la entrada de la escritura del banco, debemos activar la señal Escribir Registro en el banco de registros. Por su parte, y para terminar la ejecución de la instrucción, debemos actualizar el valor del contador de programa. Recordemos que se le suma 4 porque todas las instrucciones de MIPS ocupan 4 bytes. Este valor, PC más 4, atraviesa estos dos multiplexores, para lo cual debemos hacer que las señales Fuente PC y Salto Condicional valgan cero. El valor del contador de programa se actualizará justo cuando llegue el siguiente flanco de reloj, lo que comenzará el ciclo de ejecución de la siguiente instrucción. Pero eso lo contaremos en otro vídeo. Un saludo.